Hay varias herramientas que nos ayudan en la consulta de datos. La primera es la inmovilización. Cuando trabajamos con una tabla que no podemos ver completa en el sentido horizontal o vertical, como en esta, vamos a movernos hacia abajo, perdemos la referencia de la cabecera. Y lo mismo, cuando nos movemos hacia un lado, podemos perder la referencia de las primeras columnas muchas veces pues, son el nombre de alguien o son una referencia importante a mantener a la vista. Para facilitar esta tarea lo que se puede hacer es inmovilizar esa fila o columna que queremos mantener siempre a la vista de tal manera que cuando movamos el resto siempre se mantenga ahí. Para ello hay dos modos de hacerlo. El primero es ir a ver y en ver inmovilizar una fila. Podemos observar ahora que bajo la primera fila aparece como una línea más gruesa en gris y aquí también a la izquierda aparece esa línea en gris. Si nos movemos hacia abajo, la primera fila de la tabla se mantendrá siempre a la vista. El segundo modo de Fijar filas, inmovilizar filas, es yendo aquí al lateral y cuando nos ponemos sobre ella, coger y desplazarla hacia abajo o hacia arriba. Ahora la he eliminado, no hay ninguna fila fijada, podemos ver aquí estas dos líneas aquí gruesas, si la agarramos y la bajamos tendremos la primera fila fijada. Y si, con este, y si traemos esta, por ejemplo, hasta aquí, podremos movernos hacia la derecha manteniendo esas dos primeras columnas siempre fijas. Vamos a dejar solo a la vista, o pues solo fijada o inmovilizada esa primera, esa primera fila. La segunda herramienta es ordenar. A veces introducimos datos, los datos no están ordenados y para hacer, por ejemplo, apellidos y para acceder a ellos pues eh, resulta más cómodo el que esos apellidos estén ordenados. Aquí, por ejemplo, tenemos ordenados todos estos vídeos en base al número de visualizaciones. Quizá nos podría interesar ordenarlos en función del tiempo que han, sido, que han sido visualizados. Para ordenar los datos, el primer modo y más sencillo es ponernos en la columna que queremos ordenar e ir a datos y ordenar, ordenar F, columna F de la A a la Z. O sea, va a poner, a ordenar. Esa columna, vamos a ordenar todo en base a esa columna. Aquí tendríamos desde el valor más pequeño al mayor o del mayor al menor. Una cuestión muy importante. Aquí Hemos visto que nos ha respetado esta primera línea, esta primera fila, está bloqueada. En cambio, si la desbloqueo y utilizo ese mismo modo para ordenar, voy de la Z a la A y de la A a la Z. Vemos que también me ha modificado la posición de la cabecera, la he perdido. La va a mantener en su lugar si está fijada, pero no si no está inmovilizada. Bueno, vamos a ver otro modo de ordenación. Este sería el más simple. El siguiente sería ordenar intervalo. Para ello, tengo que seleccionar el intervalo. ¿Cómo selecciono el intervalo? Pues bueno... Eh, por ejemplo, lo quiero hacer con toda la tabla. El modo de selección de toda la tabla es haciendo un clic aquí arriba. De este modo puedo seleccionar todo. Voy a datos, ordenar intervalo. Lo primero que me pregunta es si tiene una fila de encabezado, que en este caso la tiene. De tal manera que esa primera fila no la tendrá en cuenta a la hora de ordenar y de este modo además me mostrará el, las distintas columnas con el nombre de la cabecera. Por ejemplo, voy a ordenarlos eh, por tipo de vídeo. Bueno, Voy a ordenar y veremos aquí que tendremos Atelequia, luego tenemos Classroom, etcétera. Y dentro de la tenemos tendremos castellano, euskadas, castellano, euskadas, etc. Bueno, vamos a ver. Otra cosa que yo voy a ordenar. Voy a ordenar intervalo. Y digo, quiero ordenarlo por tipo de vídeo. Y luego, además, quiero que ordene todos aquellos que tenga, sean del mismo tipo, que los ordene en función del idioma. Ordenar. Entonces tendremos aquí Ateirekiak en castellano y en euskera, claro, en castellano, en Castellano, Erecunza Castellano en, en Euskeras, etc. Hemos visto inmovilizar, hemos visto cómo ordenar y el, el tercer modo de acceder a los datos que vamos a ver aquí es filtros. Cuando se trabaja con grandes cantidades de datos, es importante saber utilizar filtros, ya que es lo que nos va a dar el acceso a aquellos datos que deseamos. Para ello, iremos aquí a datos y crear un filtro. Bueno, antes una cuestión. Podemos crear un filtro solo para una columna. Podemos crear un filtro para dos columnas, o podemos crear filtros para todas las columnas. Aquí lo que voy a hacer es crear para las dos primeras. Vamos a ir a datos, crear un filtro. Podemos observar que aquí aparecen ahora estos dos simbolitos y cuando hago clic sobre uno de ellos, va a mostrar aquí ordenar y aquí debajo Filtrar por color, filtrar por condición y filtrar por, por valores. Ahora lo que voy a hacer es por valores. Voy a filtrar. Quiero ver solo aquellos vídeos que sean de Classroom. Entonces lo primero que voy a hacer es desmarcar, deseleccionar todos estos elementos que son, que son resumen de todos los que aparecen en esa columna y marcaré. Classroom, y aceptar. De este modo, únicamente está mostrando los, los vídeos relacionados con Classroom. Vemos que es, el símbolo se ha convertido en esta especie de embudo sólido. Y aquí también. Desde aquí podría desactivar el filtro. Bueno, voy a hacer otra búsqueda, que va a ser a kia con puertas abiertas. Aquí tengo ahora, seleccionados todos los vídeos de puertas abiertas, de ATE y de QIAC. Si quiero ver los vídeos de puertas abiertas y que además estén en Euskara, pues lo que haré será, una vez aplicado este primer filtro, aplicarlo en un segundo, eliminar aquí, quitar la marca de castellano, y entonces solo mostrará aquellos vídeos que cumplan las dos condiciones. Los vídeos que en tipo de vídeo tienen kiac y los vídeos que en idioma tienen Euskaras. Básicamente es esto. En cualquier momento puedo coger y desactivo el filtro y vuelvo al origen. Voy a deshacer, voy a mantenerlo. E Imaginemos que este es un filtro que aplico de vez en cuando, que lo repito. Entonces, si es así... Podría ir a datos y vistas de filtros y guardar como vista de filtro. Lo guardo y lo marco como ATID. Clic y lo cierro. Lo tengo creado y entonces a partir de ahora, cuando quiera ver ese filtro, únicamente tendré que seleccionarlo y accederé a esos datos filtrados. Es posible también aplicar el filtro por color, es decir, si tuviésemos, si yo cojo por ejemplo, voy a darles un, algunas celdas, Digamos, lo voy a poner en amarillo. Esta sí es. Entonces voy a ir otra vez a crear un filtro. Y aquí en filtro voy a ir. Filtro por color. Color de relleno. Y me va a ofrecer aquí los que estén presentes, que en este caso son el blanco y el amarillo. Al seleccionarlo tendré todas las filas que tienen en esa columna el color amarillo. Y hay un tercer modo de filtrar que sería por condición. La condición puede ser que el valor sea mayor, por ejemplo, estos son los, los valores que tiene, podemos verlos aquí, que sea mayor que 100. Y entonces este mostrará los valores mayores que 100. Podemos ver también que entre las condiciones pues aparecen, el texto contiene, el texto no contiene, la fecha es o es anterior o es posterior, aquí vemos todos los, eh, todas las condiciones posibles, incluso incluir fórmulas personalizadas.